Seguro usted se está preguntando, ¿cómo yo hago esa línea? Por ejemplo, que yo después de escribir una palabra, yo hago la línea así. ¿Cómo yo hago eso? Seguro usted se está preguntando. Vamos de una vez. Lo primero es que yo voy a buscar un documento en blanco y vamos a cambiar el teclado a español. ¿ok? Yo tengo español de República Dominicana, pero es español. Teclado español. Entonces usted ahí busca el teclado español. Entonces, usted si pone nombre, ¿verdad? Yo escribo dos puntos. Vamos a utilizar el botón de Shift y el de al lado para la línea. ¿ok? Y para los dos puntos usamos Shift y ese punto que está ahí. ¿ok? Entonces voy a poner Shift y le voy a dar el punto. Miren ahí. Entonces ahora yo voy a utilizar, voy a presionar Shift y con Shift presionado voy a dar la suficiente cantidad de clic que yo quiero ¿ok? hasta donde lo necesito. Luego ahora puedo darle la tecla de espacio y poner apellido. Entonces, los dos puntos, shift y aquí. Entonces ahora hago la línea ahora, ¿verdad? Hasta donde yo quiera o considere. Y así usted puede como profesor o como estudiante hacer un documento donde tenga una línea, ¿verdad? Suponiendo que usted quiere hacer pregunta 1. Es el país más grande del mundo. Eh, ¿Qué sé yo? Otra línea. Es el hueso más grande del cuerpo. Y así sucesivamente. Miren qué sencillo, señores. Se utiliza. Usted no tiene que, usted no tiene que venir aquí y dibujar. Porque la ventaja de insertar línea es que se mueven. Cuando te inserte una línea, a veces el documento se le vuelve un etcétera. Entonces nada, espero que este tutorial le sirva de ayuda. Nos vemos en el próximo.